Bienvenido a mi canal, Micto, soy El Caminante. El día de hoy tenemos noticias calientes, candentes, porque acaban de vetar a Andrew Tate de Facebook e Instagram. Para los que no conocen a Andrew Tate, es un, este, era un ex luchador de las artes marciales mixtas de 35 años, y pues vamos a leer la nota, porque de hecho esta está interesante, habla acerca de pues, la cultura de cancelación que hay ahorita actualmente, y sobre todo por las figuras masculinas, que aquí lamentablemente la hacen llamar masculinidad tóxica. Y este tema está candente porque pues, Andrew Tate estaba en boca de todos dentro de, la, dentro de la androsfera, de la manosfera, de la red pill y demás... Entonces, ahorita que lo acaban de vetar de Facebook e Instagram, lo más probable es que lo, las siguientes aplicaciones que sigan en vetarlo vaya a ser Facebook, perdón, vaya a ser YouTube, y después TikTok, que es en donde más tiene este fuerza dentro de... Bueno, vamos a leer la ¿qué les parece? Primero que nada... A ver, voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Aquí está la nota en inglés. Les voy a dejar los dos enlaces porque yo voy a, yo voy a leer la nota en español. La tengo acá. Y dice, el influencer tóxico Andrew Tate es expulsado de Facebook e Instagram por violar las políticas. El influencer tóxico en Tate de 35 años ha sido expulsado de Facebook e Instagram después de ser criticado por crear contenido misógino. Meta, propietaria de las dos plataformas de redes sociales, dijo que el controvertido influencer había violado sus políticas. La exestrella de Big Brother hizo una fortuna millonaria al publicar videos misógenos inquietantes. Los videos de la aplicación con el hashtag #Andrew Tate han acumulado más de 11.600 millones de visitas, pero el contenido ha sido criticado por promover la misoginia extrema y por ser capaz de radicalizar a los jóvenes. El polémico influencer ha sido baneado de Facebook. Sí, sí, sí, ya, ya esto lo volvieron a escribir qué estupidez, mira. Lo volvieron a escribir. <risa> Meta dijo a la BBC que había eliminado al ex Kickboxer de la plataforma por violar sus políticas sobre organizaciones e individuos peligrosos, pero no proporcionó más detalles. En el momento de su eliminación tenía 4.7 millones de seguidores. En Instagram, este número había crecido rápidamente alrededor de un millón de seguidores en los últimos dos meses de junio. Tate aún no ha comentado nada sobre la prohibición. Mail, on, eh, Mail Online se ha puesto en contacto con él para hacer comentarios. Twitter ya lo había expulsado de la plataforma después de que dijera que las mujeres que han sido violadas deben asumir alguna responsabilidad. En un video, el multimillonario de 35 años aconseja a los hombres acusados de ser infieles por parte de sus novias que, gol eh, que golpeen el machete, golpeen la cara y agarren por el cuello. Cállate, perro. Bueno, no sé, esto es lo que dice. O sea, la, la otra nota, quiero, quiero dejar en claro que la nota original de la BBC no tiene pues esos comentarios, aparentemente. Pero tiene otros, tiene otros distintos. A ver, vamos a ver qué, vamos a ver qué más podemos, algo interesante, a ver, algo interesante, lo de TikTok, vamos a averiguar. Ah, dice, TikTok dijo que ha estado tomando medidas contra videos y cuentas que violan las pautas de la comunidad un portavoz de TikTok dijo la misoginia es una ideología odiosa que no se tolera en TikTok hemos estado eliminando videos y cuentas infractores durante días y agradecemos la noticia de que otras plataformas también están tomando medidas contra este individuo o sea, TikTok ya habla al respecto, eh Cuidado, porque también se va de TikTok el Andrew Tate. Dice: La prohibición de Meta se produce después de una protesta pública que llevó a miles de personas a pedirle que fuera expulsado de las plataformas de redes sociales debido a sus opiniones inquietantes. Activistas y grupos de mujeres pidieron que la estrella de Gran Hermano fuera expulsada de sus plataformas por temor a que sus puntos de vista misóginos pudieran resultar en una normalización de la violencia. Uh, pues esto ya... valió verga. Esto... Les voy a dejar aquí... No quisiera ser como los otros canales que, que se leen toda la toda la pinche nota. No no me llama la atención estar estar leyendo toda la nota. Les voy a dejar las dos notas aquí en, en la descripción del video para que ustedes las vean. Ustedes las lean a detalle... Y pues yo solo quiero dejar mi opinión al respecto. Es desafortunado, es triste que vivamos en esta cultura de la cancelación, en esta cultura en la que piensa que toda la masculinidad es tóxica y que todos los hombres que son mínimamente masculinos o que tienen ciertas posturas de una masculinidad fuerte, terminen siendo vetados de las redes sociales, como en este caso ya empezó con Facebook Instagram, posiblemente le va a llegar por TikTok y posiblemente también en YouTube y lo van a cancelar de todos lados por la supuesta masculinidad tóxica es pues triste y lamentable que vivamos esto pero pues ustedes saben que así es el ginocentrismo actualmente en la sociedad. Y poco podemos hacer al respecto, desafortunadamente, a la sociedad actual, como lo dijo. <risa> Ahora sí que voy a retomar una noticia de... Creo que, creo que pasó con Ricardo Arjona. Ricardo Arjona declaraciones recientes, lo voy a buscar porque este en sus declaraciones recientes, Ricardo Arjona dijo que pues técnicamente los hombres actualmente estamos en el último penda... en el último peldaño de la... de la escala social o sea, ya, ya, ya el... estamos por debajo de las mascotas y tiene toda la razón ah aunque la solución inmediata, yo ya la había comentado, este, pues sí, eso es lamentable. Es lamentable que esté ocurriendo esto. Y tarde o temprano nos va a tocar a todos la solución inmediata que propuso TF Monkey desde el 2015. Identificarnos como mujeres. Aunque estemos así, ah, eh, eh, les pongo la imagen. O sé sea, como Jaime, Jaime se identifica como mujer, tiene expresión de género masculina y atracción sexual por mujeres cisgénero, lo que lo hace una mujer transgénero lesbiana. O sea, tarde o temprano a todos les va a tocar, de hecho a ustedes, como ya saben, ya les he platicado, yo ya hice mi cambio de identidad de género a mujer para así ser como Jaime. Yo sigo teniendo mi barba, yo sigo vistiéndome de forma masculina y aún así... Yo ya tengo mi credencial de lector que dice mujer y tengo mi acta de nacimiento que dice mujer, porque esta sociedad ginocéntrica nada más está trayendo esto. Solo desventajas y discriminación para los hombres. Y pues esta no es la solución definitiva, pero pues al menos es la solución inmediata a la discriminación por parte de la sociedad hacia los hombres con esta pues con este ginocentrismo. Bueno, si te gustó el video, dale me gusta, compártelo, coméntalo, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que estés al tanto de todas mis actualizaciones. Y pues te dejo con un mensaje final. Sigue tu propio camino, enfócate en alcanzar tu autorrealización personal. Rechaza el ginocentrismo, rechaza el matrimonio, rechaza vivir en concubinato y rechaza los roles como proveedor y protector. Vive con libertad bajo tus propias reglas, valores y principios.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 Ahora, si tú decides seguirte relacionando con mujeres de forma afectiva y o sexual, es tu decisión y este canal te puede ayudar con ello. Tú decides qué hacer con tu vida, no dejes que otros decidan por ti. Hasta luego, El Caminante mito.